Desde un perro que camina en dos patas hasta una tostadora que te ocupa, bienvenido a Kepley Hoy presentamos top curiosidades y referencias de llamatito 3. Número 1. Vale, en esta primera imagen podemos ver cómo Mike sale de una caja. Esto hace referencia a cuando Trolino lo adoptó. Y de ahí pues ya nada han de a grabar y eso, ¿vale? Así que esto hace referencia el momento de llegada de Mai a los compás. Número 2 en nuestra segunda imagen nos muestra como Mai va, va escalando como escaleras o peldaños esto nos hace referencia a la cantidad de los subs y el crecimiento que él ha obtenido durante esos tres años de carrera en youtube Número 3 en nuestra tercera imagen podemos ver como Mai entra en una cueva esto nos hace referencia a eh, la canción de no mire más no sé si ya la has escuchado pero bueno se meten en el canal de maíz y escriben canciones y ahí sale vale así que esa es nuestra tercera referencia y curiosidad Número 4 en nuestra cuarta imagen podemos notar como hay dos diferencias la primera es el, es el portal que está al fondo y ese portal no hace no hace pues conocer cuando Mai estaba en la serie de dimensiones como Anutinenka, Trollino y otras personas. De ahí eh, pues ellos hacían portales y iban en dimensiones, en dimensiones y eso, ¿vale? Y en el lado izquierdo vemos a Mai como en una montaña de diamantito y de huesos. Eso no hace conocer eh, pues que viene de la canción anterior que es Diamantito 2, ¿vale? Número 5. En nuestra kit imagen podemos ver también como hay dos referencias, la primera son esas dos manzanas y el corazón roto, nos hace referencia a la canción que hizo Mike de WHC. y abajo vemos dos personas que tienen los ojos como torcido, esas dos personas son mocus y Ambrosio, que son los noobs que salían en los videos de Mike crack. Número 6 en nuestra sexta imagen podemos ver como hay un heroine de fondo ese heroine pues no sé exactamente a qué se referencia pero lo que tengo en mente es que es donde salía mai como en un rookie block corriendo o también puede ser cuando a mai en un video se le presentó eh, el, el heroine ahí real simón y chinada, vale no sé si fue en un video de Mayo o otro lino, pero Herodine sí ha salido en videos de Mike. Graham. También podemos ver cómo hay otra referencia de canciones, que está Mike con la corona de trollino, que también hace referencia a Diamantito 2, como está el Pikachu Mike, Kaitos Pikachu Mike, y está Mike eh, humano con, con su traje de, de perro, que hace referencia a la canción de Una Sonrisa, ¿vale? Así que en esta imagen tenemos esas referencias Número 7 en el número 7 un poquitico más allá del 6 vemos como Mai está acostado con libro en una cama eso nos hace referencia a la obra de Miquelino también podemos ver cómo está Willy Willyrex gigante ahí dibujado a lo grande eso porque es el dios de Mai eh, el dios que él siguió los pasos y todo eso y nunca dejará de Mike querer a Willy Reds, ¿vale? Así que ahí están esas dos referencias. Número 8. En la imagen número 8, otra es otro poquitico más allá que el 7. Podemos notar cómo está Mai, Trollino y Timba con un diamante y un monstruo atrás. Eso nos hace referencia al libro que ellos sacaron de Mikey Crack, Los Combas y el Diamantito Legendario. Número 9. En la imagen número 9 podemos ver cómo está Mai con la estrella maldita, está Mikellino y está Mai.exe. Eso nos hace referencia a la canción de Sonríe Más. Número 10: Podemos ver cómo está Mai y Flesh con un hueso. Esto es una curiosidad y una referencia a la canción de Darte un hueso que hicieron ellos por, por diversión. Vale, así que esa es otra curiosidad y referencia. Número 11: En el número 11 podemos ver cómo está eh, Mai, Trolino y Timba como en una cárcel. este pues de lo que yo tengo en mente es hacer referencia a los videos de escapando de las prisiones, eh, nos atrapan en la prisión, de policías y ladrones, bueno, de todo lo que ha hecho Mai sobre las prisiones, ¿vale? Número 12. En nuestra imagen número 12 podemos ver May con el pastel de 10 millones. Eso no hace referencia al mo a, pues a cuando uno le dice a Mai no seas glotón que también sale en la canción de Diamantito 2 Mai no seas glotón vale porque ahí ya coge el pastel y se lo come el entero y no comparte Número 13 en la imagen número 13 podemos ver a Mai comiéndose un libro o un cuaderno o como ustedes lo quieran llamar eso nos hace referencia a la canción de Diamantito 2 cuando dice Mai no comas papel o, o el, papel, el papel no se come eso pues hace referencia a eso. Y el tapete también sale en Diamantito 2. Número 14. En la imagen número 14 vemos unas personas riéndose. Eso no hace referencia y curiosidad a la canción de Mike eh, Una Sonrisa. Que la sacó cuando llegó al primer millón, ¿vale? De Mikeys. Así que ahí está otra referencia y curiosidad. Número 15. En la imagen número 15 podemos ver cómo Mai va entrando a un portal. Eso es otra referencia a, las, a la serie de, por, de dimensiones que él estuvo con Tineka, Manu, Trollino y otras personas, ¿vale? Ahí está otra gran referencia más, más ampliada, ¿vale? Número 16. Y bueno, Renita, ya para finalizar, en esta imagen vemos eh, pues como unas sombras... Como a lo lejos que, que están los compas saliendo disparados con un cohete, ellos agarrados y eso Así rápidamente hacia el cielo se fueron Y eso no hace referencia a la rápida crecida que ellos tuvieron en YouTube La tendencia, ¿vale? Porque obviamente tú, ellos suben los videos y de unas se vuelven tendencia Ellos, Uf. Cogen las visitas rápidamente. <risa> Así que eso es otra referencia, ¿vale? Ranitas. Y bueno, ranitas, hasta aquí esta, esta primera parte de referencia, ¿vale? Hasta la mitad del video. Porque, bueno, y si ya se dicen, ay, ¿por qué hasta ahí? ¿Por qué? Ta, ta, ta? Es que son muchísimas más que hay. Yo creo que a mí se me escaparon un montón. Yo sé que algunos de ustedes ya conocían algunas, otras no. Y eso es lo que yo quiero saber en los comentarios, ¿vale? También, ranitas, necesito que poner una meta de likes y de 200 likes. Este, porque si lo llegamos, ya mi compañero, el señor Ángel Gamer, que estará en la descripción de su canal, va a subir la segunda parte. Que ahí va, él va, por, va a mostrar las otras referencias, algunas que se me escaparon, otras que él tiene. Y también va a decir una gran teoría sobre la canción, ¿vale? Así que, ranitas, nada más que decir... Eh, vale no olvides comentar cuáles referencias ya conocías o cuáles se me pasaron y eso vale también no olvides compartir el video con tus primo gato con con tus amigos con todas con todas las personas que, que, que quieras vale y si no estás suscrito ya sabes qué hacer Suscríbete para pertenecer a esta gran comunidad de ranas porque las ranas dominaremos el mundo si ya que es un perro dominó YouTube ¿Por qué no una rana dominar YouTube? ¿Ah? ¿Ah? Así que vale ranitas. Hasta aquí el video. Espero se me cuide muy bien. Eh, no sé si ya se le la caro la Coca-Cola o las palomitas. Si no, pues me la manda aquí a Colombia, a mi casa, ¿vale? Para que no hay más. Así que ranitas, nos vemos en el siguiente video. Y vamos con la otro.